saludos cordiales os habla luis de PRIXLINE emitiendo en directo PRIXLINE siempre emite en directo emitiendo en directo desde el escorial en madrid europa eh, Tema de hoy hoy os voy a explicar los siete tipos de, de residencia legal que os pueden dar en españa vale los siete tipos de tarjeta de residencia que hay de acuerdo os voy a explicar los siete tipos luego respondo las preguntas que estaban pendientes en los comentarios que habéis dejado de vídeos anteriores y por último las que me hagáis ahora en el chat en directo os recuerdo que PRIXLINE siempre siempre emite en directo por lo tanto si estás viendo esto y no estás suscrito y no estás en directo suscríbete ahora mismo dale a la campana y así en las próximas emisiones que hagamos te avisará la aplicación y nos podrás preguntar en directo pues vamos al grano PRIXLINERS me alegro de estar con vosotros siete tipos de tarjeta de residencia que os puede dar el estado español la primera que es la que se llama lucrativa en esta lo malo que hay que tener mucho dinero es por ejemplo para uno que ya quiere venirse a vivir a españa pues como en plan de vacaciones o para quedarse aquí porque le gusta el país os piden 27.000 euros por año que vayáis a estar y 6.000 mil euros más por cada miembro de la familia que traigáis ¿Vale? se pide en el consulado ese dinero se puede demostrar también pues con inmuebles que tengáis o dinero que tengáis en el banco luego te la dan por un año y luego te la renuevan por dos años más os recuerdo a todos que los que estáis en latinoamérica que cuando lleva, lleváis dos años en españa legalmente del tipo, del tipo que sea de los siete tipos que os voy a decir ahora cuando lleváis dos años podéis pedir ya la nacionalidad española que es un tema muy interesante que lo vamos a tratar en próximos vídeos bueno hemos hablado el tipo de tarjeta de residencia lucrativa segundo tipo la tarjeta comunitaria eh, para esto tienes que estar um, puede ser casado o como pareja de hecho simplemente de un ciudadano o ciudadana español o europeo vale insisto no es necesario casarse con que seas pareja de hecho podría valer eh, te puedes traer a los hijos siempre que sean menores de 21 años o si son mayores de 21 años tienes que demostrar que dependen de ti Y también podría valer para traerse a los padres ¿Vale? Eh, bueno, tipo de tarjeta comunitaria mm, Tercer tipo de tarjeta de residencia, la de estudiante, brisliners eh, La hemos hablado en otros vídeos, te piden que estés matriculado en un centro reconocido para la obtención de un certificado de estudios ¿eh? o un título, y eso sí, te piden que sea a tiempo completo y que te traigas 6.000 euros, que demuestres que tienes 6.000 euros para vivir por año y un seguro de salud. Eh, Claudia, aprovecho que tú nos dices que si puedes hacer un curso en PrisLine y luego venirte a hacer las prácticas, no, porque es que los cursos de PrisLine, aunque son para trabajar, y tienen todos prácticas no son a tiempo completo el estado español te pide que te matricules en un curso a tiempo completo que por cierto claudia te ha estado intentando contactar susana de aquí de Prisline en el whatsapp que nos dejaste en el formulario y no, no ha logrado contactar vale para que veáis que no os quiero vender ningún curso con los vídeos os lo doy solo para ayudaros vale Prisline es cuarto tipo de tarjeta de residencia eh, por trabajo por cuenta ajena insisto que lo hemos hablado en otros vídeos tiene que ser eh, gestionada digamos desde el consulado de vuestro país por lo que no vale venir como turista a buscar un trabajo y quedarte legalmente no dejan para estudiantes sí para un estudiante sí lo puede hacer para la tarjeta como estudiante puede venir como turista y pedir luego la tarjeta de estudiante y quedarse pero para por trabajo por cuenta ajena o no o por cuenta propia tampoco vale tenéis que hacerlo en el consulado de vuestro país el consulado de españa en vuestro país y luego ya os la dan por un año y luego dos años insisto cuando lleváis dos años en españa podéis pedir la nacionalidad española lo vamos a tratar en próximos vídeos residencia por arraigo pues la que ya hemos hablado llegas aquí te quedas tres años aguantas tres años aunque no tengas papeles aguantas y cuando llevas tres años si puedes demostrar que llevas tres años en españa aunque haya sido en situación irregular pues te dan la residencia por arraigo sexto tipo la del asilo político la del vídeo anterior la de la tarjeta roja si en tu país países como venezuela honduras incluso colombia hay una situación especial te sientes perseguido por motivo político religioso de sexo pues puedes pedir el asilo político es una buena vía a los seis meses te dan ya una tarjeta roja que vale para trabajar y estás legalmente aunque luego no te dieran el asilo has estado durante ese tiempo en responderte que puede tardar dos tres años has estado legal has podido trabajar y luego puedes optar a la, a la anterior a la por, por arraigo vale porque han pasado los tres años es una buena vía y por último el, el séptimo tipo es la residencia por trabajo por cuenta propia vamos que te vas a venir a españa a montar un negocio y, y tú te lo comes tú te lo guisas puede ser válida también siempre que demuestres que lo vas a hacer y lo haces también desde el consulado vale pues estos son los siete tipos la no lucrativa la de tarjeta comunitaria la de estudiante la residencia por trabajo por cuenta ajena la residencia por arraigo la del asilo político tarjeta roja y la residencia por tra trabajo por cuenta propia esto es lo que os quería decir yo hoy a todos los prislinas vale eh, voy a pasar ahora a las preguntas que tenemos pendientes os las leo y os las voy respondiendo vale voy a intentar irlas respondiendo para que no se acumulen vale en, lo, en los vídeos a ver que las voy a sacar prislinas vamos a ver y luego las que bueno saludo a todos los que estáis en los chats Ahora, cuando acaben las preguntas de los comentarios, pasamos a las de los chats, ¿vale? Que ahora las leo, porque como estoy haciendo el vídeo en directo no puedo verlas, pero como se quedan ahí, ahora las leo, las de los chats. E insisto, el que no esté suscrito, por fin, que se suscriba, que se suscriba ahora mismo. Campanita, así en los próximos live que siempre emitimos en directo, siempre, siempre podéis preguntar en directo, como los que estáis ahora. Os saludo a todos, ¿vale? Ahora os voy respondiendo vamos allá las preguntas de los que habéis dejado en los comentarios eh, nos dice giovanni flores me gustan ustedes dos gracias por su trabajo soy de venezuela y deseo irme a españa pero necesito costear los pasajes sin embargo en venezuela se ganan 4 dólares mensuales y con los beneficios legales llegas a los seis dólares mensuales pero eso no sirve para nada si saben de alguna fundación que pueda ayudar les agradezco quiero trabajar y poder vivir aquí no se puede vivir giovanni flores muchas gracias por tu comentario muchas gracias a todos los que preguntáis y comentáis vale muchísimas gracias giovanni yo te aconsejo la tarjeta roja eh, viniendo de venezuela está claro vale a ver si puedes lograr venir a españa y pides el asilo político a todos los de venezuela os lo están dando vale el por lo menos el trámite de la tarjeta roja ya te puedes quedar aquí legalmente y trabajar y luego si te lo denegaran insisto como ya han pasado tres años, pues te puedes optar a quedarte por residencia, ¿vale? Y cuando lleves dos años legal, pues pide la nacionalidad española. Y ya luego cuando mejor en tu país, si quieres, pues vuelves para allá, ¿vale? Amigo. En el vídeo anterior dejé varios teléfonos de, de fundaciones que os pueden ayudar para cuando estéis en muy mala situación. La de ACNUR, sobre todo. Veros en el vídeo anterior del teléfono, buscarlo en Google, ACNUR. Es del alto comisionado de las Naciones Unidas para ayudar a los refugiados, ¿vale? A ver otra pregunta importante vamos allá eh, Bueno saludo a los que estáis ahora en el chat iván correa hola Oscar pereira luis hola qué tal saludos desde colombia si tengo documento de que soy desplazado tengo los beneficios claro claro que sí oscar es lo que estamos hablando y más si tienes un documento que lo pueda acreditar vale veros el vídeo de la tarjeta roja ese vídeo es muy importante para los que estáis en situación de desplazado y esas cosas vale eh, si no lo habéis pedido o sea si lo tenéis de hace mucho tiempo que me parece que me lo preguntabas pues di que es que no te habías enterado que podías hacerlo y que ahora te has enterado viendo un vídeo en youtube y que quieres optar al asilo político ¿vale? por lo menos la tramitación te la van a conceder y entre que responden y no responden que pueden pasar dos años o tres pues pides luego el arraigo y ya está federico buenas tardes llevo cinco años en españa sin papeles y todavía no he conseguido contrato de trabajo pues federico si llevas en cinco años en españa sin papeles no sea que estás esperando a arreglar los papeles porque a los tres años puedes optar a la residencia por arraigo aunque hayas entrado como turista y hayas estado sin papeles si llevas tres años sin papeles puedes optar a tener residencia legal por arraigo vale o sea que busca a alguien que te quiera hacer un contrato de trabajo que es lo que te van a pedir puede ser para cuidar un anciano o limpiar algo o alguna empresa vamos y, y nada, ya hazte la residencia por arraigo. Vamos, que si llevas cinco años, no sé a qué estás esperando. A los tres años ya lo puedes pedir. Iván Correa, buenas tardes. Un correo electrónico para mayor información. Mira, Iván, estos vídeos los hago para ayudaros. Entonces, prefiero responderos así, porque a la vez que te respondo a ti, lo ven otros prisliners de todo el mundo y ayudamos a más gente, ¿vale? Las preguntas prefiero que me las hagáis en los comentarios de cada vídeo, salvo que sea un tema muy secreto, muy personal, pues en prix.com barra contacto ahí lo podéis tener un formulario vale para contactar conmigo pero si podéis ponerlo en público pues mejor porque así lo vemos todos y nos enriquecemos todos que es de lo que se trata alex ortiz buenas buenas alex buenas luz marina jacome ortiz hola don luis la señora que ha arrendado un cuarto se vale por una reserva ahí no entiendo bien la pregunta luz pero creo que qué quieres decir Sí, eso te puede valer como que te vas a alojar ahí, sí. En vez, si, si entiendo la pregunta, que en vez de reserva de hotel quieres que te han arrendado un cuarto, ¿te vale? Sí. Tú cuando entras puedes decir, mire, me han arrendado un cuarto y me voy a alojar en este cuarto. Creo que esa es esa la pregunta que me haces, ¿no, Luz? Y si no es esa, escríbemelo ahora en el chat, como veo que estás en directo, ¿vale? Pero sí valdría, si, si es lo que entiendo. Pedro Díaz. Hola, Luis. Una consulta. Pienso llegar a Madrid en febrero y ponerme a estudiar el curso de peluquería canina tendría algún inconveniente o hacer el curso normal saludos desde perú pedro te podría valer perfectamente siempre que hagas en un curso que llaman a tiempo completo aunque también puedas practicar y trabajar haciendo prácticas ellos te piden que sea como a tiempo completo vale sí que podría valer perfectamente pedro sí sí sí podrías vale incluso puedes entrar como turista y si te matriculas en el primer mes más que en el primer mes que te matricules en un centro quedando 30 días de vigencia de tu pasaporte eso es lo que te pide el estado español o sea que incluso puedes venir como turista y insisto te matriculas en un centro para estudiar la peluquería canina pero antes de que, que o sea siempre que queden 30 días de vigencia de tu pasaporte vale Porque si no no te valdría pero si, si no sí y tráete un seguro médico y tráete pues que acreditas que tienes seis mil eurillos para vivir ese año algo que lo demuestra que puedes vivir ¿vale? es lo que te van a pedir y un certificado eso a todos os lo recomiendo de que no tenéis antecedentes penales solo pedís en vuestro país o si estáis aquí en españa en, en vuestra embajada en españa vale eso es muy importante vale para que así os deporten ni nada un certificado de que no sois delincuentes iván correa hay un problema viajar desde venezuela a españa ya que dicen que si sales de ese país en inmigración te pueden devolver porque no te quieren que sea de turista Iván, yo no conozco casos que hayan devuelto. Escúchame, el domingo, sobre esta hora, va a estar aquí Jacqueline, que la voy a hacer una entrevista, que es compatriota tuya de Venezuela, y lleva ya un año en España, y está trabajando. ¿Vale? Puedes ver vídeos que le hice anteriormente a ella, hace un año, ahora ya lleva un año y hemos quedado. Para el próximo domingo, a esta hora, estaros pendientes, Priliners, eh, la voy a entrevistar. A ver que nos cuente todo. Cómo ha sido este año en españa lo bueno lo malo y lo regular vale nos lo va a contar Jacqueline, es compatriota tuya o sea que iván te remito ahí y por cierto mañana mañana os voy a transmitir una conferencia de unos jueces yo creo que es interesante no van a hablar de inmigración pero bueno yo os lo digo ya vale sobre esta hora también será en directo vale en streaming jonathan salas hola luis saludos desde venezuela es para preguntarte sobre los pueblos de españa que están buscando inmigrantes para repoblación qué información puedes tener sobre este asunto muy interesado gracias pues jonathan salas muy buena pregunta porque no había caído en ello pero efectivamente en españa hay muchos pueblos que se están quedando despoblados y están buscando gente vale lo tomo nota tomo nota para un próximo vídeo vale escucha me lo anoto ahora mismo muy buena pregunta jonathan bueno sigo con las preguntas de los comentarios pendientes vale bueno pimiento verde sigue buscando gente ahora busca encargado de restaurante para su establecimiento de éxito en madrid esto de pimiento verde buscan gente sí o sí. o sea que si estáis en españa sobre todo los que veáis esto buscar en google pimiento verde grupo pimiento verde buscan eh, siempre están contratando gente ahora esto me acaba de llegar esta mañana encargado de restaurante vale y el que quiera ver todas las ofertas de PRIXLINE en el twitter de PRIXLINE vale allí las pongo ya más ordenaditas una pregunta que nos hizo FERKIN nos la hizo por twitter buenas noches por favor quisiera la orientación eh, si puedo aplicar para solicitar asilo teniendo como soporte un documento de la fiscalía colombiana por conflicto armado desconocía este beneficio y lo tengo desde 2016 aún me puede servir agradezco la orientación pues FERKIN mi opinión es que sí te puede servir porque para el asilo tú tienes que declarar tu situación y, y claro y si tienes un documento que lo pueda apoyar pues es lo mejor vale y entonces incluso te puedes venir como turista no pidas el asilo justo en el aeropuerto pídelo luego ya en madrid vale en la oficina de inmigración o incluso de la policía y si te preguntan que no lo, has, ¿por qué no lo has pedido antes pues di que no lo sabías directamente que es lo que es la verdad no es que tú no lo conocías que podías pedir el asilo político la tarjeta roja estudiate bien el vídeo anterior de la tarjeta roja y vamos yo creo yo sí lo pediría vale porque además expulsarte no te van a expulsar que te den o no te den el asilo pues no lo sabemos van a tardar dos o tres años en contestarte pero mientras lo tramitan te van a dar la tarjeta roja que a los seis meses desde la que lo pides ya vas a poder trabajar legalmente y en el peor de los casos y esto sirve para todos los lines insisto en este camino si os denegaran el asilo pues como ya habéis estado aquí tres años, pues podéis pedir el arraigo, ¿vale? Y cuando llevéis dos años legales, pues la nacionalidad. O sea que vamos, creo que está claro el camino. Otra pregunta que nos dejaron en los comentarios. Nos la hace Mercedes, buenos días, felicitaciones por su programa, lo veo to to todo será que nos puedes ayudar. Soy colombiana y queremos emigrar a España para darles un futuro mejor a nuestros hijos. Mi esposo es vigilante y también electricista, constructor, con el mínimo se sobrevive, pero no alcanza para darles un futuro mejor a nuestros hijos. Vivimos en un pueblo por lo que las ciudades son peligrosas, te atracan, no son seguras, las ciudades nosotros somos una familia de bien, humildes, honrados con deseos de salir. Adelante, nos gusta servirle. Y las, a las demás personas... ¿Vale? ¿Vale? Mercedes, pero no hay pregunta. Que sí, que debido a lo que nos cuentas, también puedes pedir el... Vamos, si te sientes perseguida, eh, veros el vídeo de la tarjeta roja. Entrarías, según mi modesta opinión, entrarías en el supuesto. ¿Vale? Insisto, por lo menos para que te tramiten. Eh, la petición que la deniegan o no lo que acabo de decir hace un momento pues has estado legalmente mientras has podido trabajar legalmente y luego ya como habrán pasado dos años a los tres años tardan entre dos y tres años en responderte a los tres años puedes pedir el arraigo aprovecho otra pregunta están buscando cocineros vale eh, en esta cosa no es el pimiento verde es la empresa de restauración tatel con t de ta toledo tatel buscarlo en google si estáis sobre todo en madrid ayudantes de cocina y cocineros y si estáis fuera pues que os hagan una entrevista por skype a ver si alguno tiene suerte y le pueden hacer un contrato y se viene vale también otra oferta de empleo emasa empresa municipal de aguas de málaga está buscando técnico o titulado de proyecto de desarrollo de software vale buscar en este caso emasa adeco vale Emasa adeco insisto el que las quiera ver las tiene en el twitter de Prisline. Preguntas pendientes. Jonathan Encinas, hola. Te hago una consulta. Si una persona con HIV en tratamiento indetectable le negarán la visa de trabajo en el consulado de su país, o hay que tener mucha suerte. Pues mira, o qué se podría hacer, Jonathan. Te piden un certificado de que no eres delincuente, que no tienes antecedentes penales y un certificado médico de que no tienes enfermedades infecciosas ni mentales vale eso es más que nada hablar con el médico Yo ahí no te voy a decir más no lo sé o sea el estado español te pide un certificado que no tienes enfermedades infecciosas ni mentales vale jonathan caterina reyes hola saludos desde colombia insisto gracias a todos los que no me hacéis preguntas vale yo las agradezco un montón porque hace feedback y aprendemos todos Caterina Reyes, hola saludos desde Colombia, quiero emigrar a España y en este momento trabajo en un call center de servicio al cliente de un banco y antes era telemarcaderista. En ese caso, ¿podría buscar un trabajo en un call center español y serviría como empresa tecnológica que me ayude con los papeles y trabajar de manera legal? Gracias, muy buena pregunta Caterina Reyes, muy buena idea. A ver Prislines, hay una opción que si os contrata una empresa tecnológica o un, una startup, Tecnológica podría valer, ese es el supuesto que, aunque hayas entrado como turista, sí que te lo puedes hacer desde España, es el único supuesto. Vale, antes no se llevaba mucho porque no habían startup también vale para puestos de alta dirección. Pero yo creo que a nosotros nos interesa más en plan startup tecnológica. Pues Caterina, es una buena idea. sí y por cierto, en tema de calcenter aquí en España hay mucho trabajo, ¿eh? es un campo que también tiene mucho trabajo, ¿vale? claudia álvarez claudia eh, insisto no podemos contactar contigo vale eh, susana me ha dicho que ha intentado contactar en el whatsapp que me pusiste aquí pero no hay no hay manera vale el curso en preline no te valdría porque tiene que ser un curso a tiempo completo los de preline no son a tiempo completo vale pero si en otro curso sí si podrías venir como estudiante y quedarte legalmente y trabajar incluso por las tardes aunque parece un contrasentido eso de a tiempo completo pero es así, ¿eh? es a tiempo completo e incluso puedes trabajar haciendo prácticas, ¿vale? Pero es que los de Prisline no son a tiempo completo, por lo tanto no te valdría con nosotros, pero con otras muchas academias sí valdría, ¿vale? Pregunta de Reni Rodríguez, feliz día Luis, espero que esté yendo bien. Soy venezolano, médico cirujano, tengo planes de irme a España, actualmente no soy perseguido por motivos políticos ni nada por el estilo, solo quiero buscar un mejor futuro, para mí tendría opción de obtener la tarjeta roja, muchas gracias. Sí, reni porque la tarjeta roja es que, que te admiten el trámite y por tu situación en venezuela pues si tú lo planteas como te me parece que te comenté también por escrito pues te la va por lo menos te lo van a tramitar y con eso ya a los seis meses vas a poder trabajar vale insisto que luego es de no no el asilo pues mira han, habrán pasado dos o tres años y a los tres años podéis optar a la residencia y luego cuando llevéis dos años legales a la nacionalidad veis que lo importante lo repito varias veces ¿eh? Para que no se olvida nadie. Maite Carballo, catálogo de profesiones de difícil ocupación. Os lo voy a dar. Que a Claudia también le, inter le interesa. Esto lo tengo pendiente para un vídeo, ¿vale? Mm, vale, vale. Pues yo creo. Bueno, a ver, alguna pregunta más. jean Hernández. Hola, señor Luis. Quería saber si usted ve oportunidad en yo ir a españa única y exclusivamente a trabajar en globo quería saber qué requisitos debería yo tener en la parte de documentos para iniciar el trabajo en esa empresa de envíos justamente en su ciudad madrid en globo hay mucha gente trabajando mm, Jan. lo que pasa que mm, Que que bueno ya hablaremos más en detalle vale pero vamos si pues, para trabajar te piden que que estés legalmente, así que te tienes que estudiar todos los vídeos, y los, los, todos los vídeos que hemos hecho, estudiatelos, ¿vale? Y, y seguimos hablando. Les tengo que contar algo de Globo, porque me he enterado que son un poco un poco ha habido y un motorista que ha tenido un accidente, y lo único que les preocupaba era la pizza, no como estaba el pobre motorista con el accidente, ¿vale? Y por eso estoy un poco enfadado con Globo graciela hernández tengo una nueva que hace nueve años vivo en madrid y le faltan tres meses para cumplir tres años si ella regresa ese tiempo les válido Pues Buena pregunta te piden que lleves tres años y que acredites que has estado tres años aquí continuos si lo puedes acreditar yo más vale te piden tres años que llevas aquí si te empadronaste hace tres años si has salido y has vuelto y no queda constancia vale os piden a los que pedís el arraigo que demostréis que lleváis tres años para eso es muy importante cuando lleguéis que os empadronéis Empadronar es fácil es ir al ayuntamiento decir dónde vivís y poco más y eso sirve luego de justificante mire llevo tres años me empadroné hace tres años a los colombianos nos piden visa vale sobre todo si entráis por lo menos si entráis como turistas nos piden visa vale para trabajar me parece que sí Ahí, ahí me, ha, me habéis vuelto a pillar porque os lo he mirado y no piden visa para los colombianos hay muchos países que no piden visa pero ahora estoy pensando me parece que es en el caso de que vengáis eh, de turista si venís para trabajar yo creo que sí que os la piden ¿vale? lo voy, en el próximo vídeo lo, lo aclaro más en, en uber y cabify siguen buscando mucho mucha gente para trabajar a ver alguna pregunta más del chat vale Prisliners? vuelvo aquí al chat gracias a todos vale a los que estáis ahí los que veis ahora en directo y los que lo veis luego insisto el que lo vea luego que se suscriba y así en los próximos live puede preguntar en directo siempre siempre prisline emite en directo a ver alguna vamos a ver iván correa gracias luis disculpa que no supe expresarme soy colombiano mi esposa venezolana pero queremos ir a venezuela por la prórroga del pasaporte de mi esposa pero queremos salir de venezuela para españa es mejor salir desde Venezuela o desde Colombia? Pues Iván, no lo sé. Desde dónde es mejor salir. Te van a aceptar aquí en España igual. O sea que sal desde donde te venga a ti mejor salir. Da lo mismo. Yo en mi de esta opinión da lo mismo. Sal desde donde tú creas que, que te es más cómodo a ti, ¿vale? Aquí en España les va de igual que vengas de Venezuela que desde Colombia, ¿vale? Si necesitas más aclaración, repregúntame. Óscar Pereira, ¿puedo mostrar un negocio? ¿Qué papeles necesitaría? Pues sobre todo, mmm, que sabes hacer ese negocio que vas a montar, Óscar, y que tienes dinero para montarlo. ¿Podría valer un plan de negocios? ¿Cómo lo vas a estructurar? El dinero, un poco te lo van a mirar, que lo tienes, que lo vas a poder hacer, y, y que lo sabes hacer. Vamos, Yo voy a montar un negocio de, yo qué sé, de construcción de muebles, pues que soy de construir muebles. Eso es lo que os piden. Pruebas, pruebas. ¿Vale? Eso hay que hacerlo desde el consulado. ¿Vale? Míralo en el consulado. A ver qué te piden. Exactamente. ¿Vale? Tengo, creo que hay un vídeo. O si quieres profundizo de eso. Venga, lo tomo también nota. Tomo también nota para otro vídeo. Cuando uno quiere venir a España a montar un negocio, ¿qué es exactamente lo que le piden? Venga, buena idea. ¿Vale? Os haré un vídeo de esto también. ¿Vale? Lo acabo de anotar. Eh, a ver. Dice Jim 38. Luis, a mi esposa le robaron hace dos años un tipo con una pistola y le quitó todo si denuncio le sirve para pedir asilo ¿Ah, porque me dice que no quiere vivir acá en Cali, Colombia pues sí, perfectamente Jim y más viniendo de Colombia efectivamente, estas cosas es denunciarlas cuando pasen sobre todo ¿Vale? pero sí eh, vamos, yo lo haría personalmente Luz María come Ortiz Don Luis, el trabajo para costura a ver, buenas tardes Eh, escucha el trabajo para costura. Mira Inditex en Google, busca Inditex. I-N-D-E-T-X es la empresa dueña de Zara y siempre está buscando costureros, gente de patronaje de costura. Vale, es una multinacional. A muchos os sonará Zara o Inditex. Vale. Eh... Deyanira, buenas tardes, soy de Venezuela, enfermera, me llamo Deyanira Cabezas, me gustaría contactar con usted por WhatsApp Ponémelo en los comentarios, porfi, que es que si no, no doy de abasto, ponerme en los comentarios las preguntas, vale prilines en las preguntas, aquí pónmelo. De Deyanira, ponme ahora la pregunta si da tiempo en el chat y si no luego en los comentarios, porfi es que no puedo estar hablando con WhatsApp por todo, para eso hago el vídeo. No, no me daría tiempo, si a veces no me da tiempo ni hacer el vídeo. quiero hacer un vídeo cada dos días y no me da tiempo, ¿vale? Prilines, pero vamos, que me gusta mucho estar con vosotros y hacéroslo. Claudia Edilma Álvarez Méndez, hola Luis, un saludo. ¿Cómo que no, Claudia? Mírate el comienzo del vídeo que te ha respondido. Y aparte ha estado Susana intentándote contactar por WhatsApp y no logra contactar contigo al principio del vídeo te lo he dedicado a ti míratelo bien, ¿vale? para los otros privilegios no volverles a repetir pero sí, te he contestado en el vídeo y Susana no logra contactar contigo escúchame de... a ver, ya vamos a ir acabando buenas, es que me río porque va subiendo el chat y no da tiempo, de Nica Milano buenas, tengo, si alguno pronunció mal el nombre, perdonadme, por favor, por físico Escucha, buenas, tengo un hijo español y yo soy colombiana Mi hijo me puede dar la tarjeta por arraigo Y cómo puedo solicitar si estoy en Colombia eh, Muy bien, muy bien Sí puedes, sí puedes Lo único que se necesita es que tu hijo demuestre que tiene unos ingresos es lo que hemos hablado ahora mismo en el comienzo del vídeo. El tipo de tarjeta comunitaria. Y puede valer para atraerse para para traer a los padres. En este caso, para que tu hijo te traiga a ti. Lo que necesita es que tu hijo, o bien tenga trabajo, demuestre unos ingresos, o bien su pareja, si tiene pareja, también podría valer. O que es un inversionista y tiene el dinero. ¿Vale? Sí que puede. Perfectamente. De Nica. Ana Paola Cavar. Vega. los colombianos podemos ir a España sin visa, solo nos piden pasaporte, efectivamente, si es para turismo, tener el hospedaje, el 10% del salario mínimo español por un día que vayas a quedar, y el seguro médico, muy bien Ana, efectivamente eso es, así es, oye, ayudarme, vosotros muchas cosas, mira como ha hecho Ana, Paola, muchas gracias, así es, a mí me queda la duda de si viene para con permiso de trabajo, sí que le pedirán visa, creo yo vale pero si viene como turista como dice Ana Paola no Iván Correa gracias Luis por la información hay algún problema en viajar con un bebé de 16 meses colocan problema de entrada por ser padre, madre e hijo vamos de vacaciones Iván ningún problema por trate al bebé vale ninguna dificultad yo no la veo por lo menos ¿de acuerdo? de Nika milano pero mi hijo es menor de edad apenas tiene nueve años ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Había entendido que tu hijo era pensaba que era más mayorcito de Nika. pues te lo miro también vale porque hay alguna manera también vale me quedo buena nota también de esto todo esto para próximos vídeos que que no os quiero tampoco alargar mucho que muchísimas gracias a todos por estar ahí mañana el vídeo va a ser un poco diferente vale Ojalá os guste, es un tema interesante. No es de inmigración, pero es interesante, ¿vale? Y en el siguiente seguimos con inmigración, vale. Mm, muchas gracias a todos, muchísimas gracias. Vale, a ver si cojo rimillo. Que muchas gracias a todos desde España, Madrid, en concreto, en directo. Encantado, y dejadme las preguntas en los comentarios, ¿vale? Las que os surjan ahora. Y, y nada, que el que no esté suscrito Que se suscriba, por fin Y dar, darle un like si os ha gustado, ¿vale? Prisliners muchas gracias, chao chao Luis de PrisLine, chao chao